Eh, y lo que estamos bueno, impulsando en sí mismo es lo que se logró en el 2017 y 2018, que es que se declare de interés municipal la emergencia educativa en la localidad de San Patricio del Chañar, donde se sostiene fuertemente que lo que San Patricio del Chañar necesita para garantizar diversificación formativa y escolarización de estudiantes secundarios es una nueva escuela secundaria y que lo que se tiene que definir ahora sería eso, ¿Qué escuela secundaria considera la población que necesita San Patricio del Chañar? Porque particularmente la EPEA es una de las tres escuelas agropecuarias que hay a nivel provincial. Entonces me parece un punto súper importante que una se encuentre en San Patricio del Chañar por ser un pueblo productivo y, y que también se dedica a lo que es la, la agricultura, eh, animales, no solamente la industria petrolera. Bueno, de la mano de la consulta lo que viene montada sería su argumentación o el pretexto de la consulta viene sobre la base de una, un gran, eh, una gran publicidad, sería de noticias falsas, de cantidad de egresados que no son, eh, matrícula baja tuvo una campaña de desprestigio hacia la institución, desconociendo eh, todos y cada uno de los puntos que han intentado abordar, principalmente del Ejecutivo Municipal. Salieron ese año nueve chicos, que hoy en día casi todos ejercen una profesión, trabajan, muchos trabajan ahí. Así que yo creo que la escuela no tiene el fundamento, como para decir, de que la escuela no dio su fruto. Precariamente, como fue construida, yo creo que hoy en día el chañar goza de los frutos de esa escuela. Creo que falta condiciones y que un intendente se ponga los pantalones y haga las cosas. Terminar esa escuela es una función y que hagamos otra escuela en este pueblo creo que es otra función. Y planificarla con una visión para la trayectoria y la cantidad de habitantes que hay en este pueblo, pero no destruir lo que construimos. Bien, bueno, la localidad de San Patricio del, de, del Chañar, eh, obviamente... Eh es una ciudad que nace eh, con una matriz productiva fruti-hortícola eh, este, y que, bueno, con el devenir de los años y la explosión de petrolera eh, en la región, eh, este, en este último tiempo eh, lo que se ha intentado impulsar en realidad es el cambiar la matriz productiva de la localidad con el auge de vaca muerta que explotó hace un par de años atrás. Eh, lo que se está buscando justamente es eso. Entonces, entonces eh, se ha dejado de lado la fruticultura, hay muchas chacras eh, que ya dejaron de ser eh, productivas en la localidad, que se han, eh, que se han volcado a eh, la cuestión inmobiliaria también, porque justamente esto de eh, chañar se ha convertido por ser la localidad más cerc más cercana a Anielo, por ahí eh, en eh, una especie de eh, hotel si se quiere para la gente que está en tránsito justamente por la cuestión laboral. Entonces, bueno, de hace varios años ya que lo que se está buscando en la localidad justamente es cambiar la matriz productiva y obviamente en esta consulta popular lo que se está buscando también es eh, introducir eh, esta nueva, si se quiere, discusión en cuanto a... Eh, qué es lo que le conviene a la localidad de Chañar en, en cuanto a salida laboral. De la mano de la consulta popular lo que sería, está montada sobre, sobre cierta información de dudosa procedencia, sobre cuestiones que tienen que ver con la realidad institucional totalmente tergiversada. Eh, hay mucha información circulando por redes sociales, redes oficiales, de que dependen del, del principalmente del municipio toda este, una intencionalidad que sale a flote que se puede ver eh, de fondo uno analizando en el corto tiempo sería San Patricio del Chañar es un polo eh, productivo también agropecuario muy grande por todo el desarrollo vitivinícola, por el desarrollo hortícola, por el desarrollo principalmente de la fruta de pepita que ha desplazado también a la producción de, de carozo teniendo en cuenta que en Chañar eh, hace más de 30 años que se festeja la fiesta del pelón. Eh, la producción de pelón y de carozo ha sido desplazada. Eh, y venimos en un contexto donde se viene avanzando, sería una lucha entre la diversificación de la matriz productiva. Por un lado, la presión de las grandes empresas eh, petroleras, en su mayoría, o de servicios, ¿no? eh, que han condicionado el estrato social, sería. Hoy se habla, por ejemplo, lo que motiva esta consulta popular es la demanda laboral. Entonces, lo que nosotros hemos preguntado, bueno, ¿hay algún estudio fehaciente que nos puedan asegurar cuál es la demanda laboral? Digo, ya que la, la consulta popular se trata sobre anexar a la EPA número 3 nuevas orientaciones vinculadas a la demanda laboral eh, Estamos en, en, en, en la espera de saber en bueno, algún estudio que nos pueda decir cuál es la demanda laboral actual en esta región. Todo orientaría que sería relacionado a hidrocarburos. bien Y la verdad que como mamá y como persona es feo porque hay mucha desinformación en torno al tema. Eh, no, no, no está claro tampoco el objetivo que, que, que, al cual se quiere llevar adelante. Y, y es feo también ver cómo exponen a los chicos, eh, con, con total desinformación los exponen ante la comunidad porque cualquier persona eh, se da cuenta que acá la necesidad eh, son más, es más oferta educativa, más escuelas secundarias, no, no seguir con los anexos. En el año 2018 se declara de interés municipal la emergencia educativa, que eso incluía eh, no solamente mayor presupuesto para educación, sino la construcción también de otros edificios escolares. Entonces eso está ahí como que quedó en standby y estaría bueno que lo retomen y sigan trabajando, porque todo lo que es educación va a contribuir a mejorar la calidad educativa de todos los jóvenes, no solamente los de la EPA3. Eh, bueno, eh, hemos podido participar eh, de una reunión junto con los concejales con y su presidenta eh, del municipio, eh, a raíz de una invitación que le habíamos hecho en primera instancia para que se acercasen a nuestra escuela y poder desarrollar la reunión en torno a la consulta popular. Y bueno, nos no fue reprogramada y tuvimos que asistir al Honorable Consejo Deliberante. En esa reunión abordamos que, que, bueno, que es poco viable lo, lo que ellos quieren llevar adelante, de incluir orientaciones en la EPA y prácticamente estuvimos trasladando asesoramiento porque desconocían ellos varios marcos normativos de la provincia que conciernen al nuevo diseño curricular, que no permitiría incluir orientaciones en ninguna escuela secundaria de la, de la provincia. Cada escuela, a partir de la implementación del diseño curricular, debe tener su propio plan de estudio eso es lo que hemos logrado construir en el diseño curricular y bueno a raíz de todo lo que brindamos en cuanto a información y a lo que hace propiamente al sistema educativo eh, los concejales y su presidenta eh, reconocieron haber estado mal asesorados de un primer momento y que bueno que en ningún momento era la intención de ellos eh, anexar a la escuela y que mucho menos la escuela le número 3 dejase de existir como tal y, y Terminamos conciliando unánimemente que eh, los que participamos de la reunión con ellos, que lo que hay que buscar para San Patricio de Chañar es una nueva escuela secundaria con su respectiva orientación. Este, nosotros queremos hacer escuchar nuestras voces, que se escuchen las voces de las familias de la Escuela eh, Agropecuaria número 3, de sus alumnos y alumnas. Así que bueno, la idea de, de estar hoy aquí es justamente que podamos expresarnos y podamos decirle a la comunidad ¿Por qué es importante que la escuela EPA número 3 no se toque? Que, sigue, que siga funcionando como hasta ahora y que, sigan, eh, que den respuesta en realidad a todo lo que falta, como la sala de agroindustria, eh, el tambo y todas las, eh, las aulas que todavía faltan construir en, en la escuela. Entonces, bueno, por ahí la idea es esa, que podamos expresarnos, que podamos hacer oír nuestras voces. Así que eh, si alguna de, de las mamás o alguno de los eh, chicos y chicas que, que son hoy estudiantes de la, de la EPA3 eh, Quieren tomar la palabra y contarnos un poco qué significa la escuela, por qué es importante Cuál es la formación que reciben eh, en el establecimiento y demás